Eh, pasamos a, un, a temas un poco más de, de geopolítica y cómo estos pueden eh, eh, modificar eh, algunas eh, previsiones. ¿no? Eh, la primera, por ejemplo, el cambio de mm, gobierno en Alemania. Eh, ¿Esto puede tener impacto en la política europea en consideración que Alemania sigue teniendo de, de, de forma un peso relevante? Eh, cambia algo respecto a la política de, de Merkel y luego eh, las elecciones eh, francesas eh, eh, las próximas elecciones francesas eh, ¿qué previsiones eh, a seis eh, puede destabilizar la, la situación se puede destabilizar o más o menos se quedará eh, en el entorno que conocemos? bueno yo creo que empezando por las elecciones eh, alemanas pues el resultado pues, eh, ha sido pues, el más continuista eh, posible. ¿no? Eh, eh, los partidos más en los extremos pues, pues han, han, han disminuido y al final pues eh, eh, ha salido pues, la, la, la coalición eh, liderada por el socialdemócrata, pero que a su vez era el ministro de finanzas de Merkel y que el mercado y, y Alemania pues, lo interpretaba como el, el, el mejor continuador de la política de, de, de Merkel, ¿no? Entonces, yo creo que para el resto de Europa, el, el, el que Alemania eh, sea un poco más socialdemócrata nos da un poco de oxígeno, que siempre Alemania nos lleva, eh, digamos... Eh, con, con demasiada eh, presión y eso pues nos da a lo mejor un poco más de margen. También hay que entender que en la coalición de gobierno están los verdes y los liberales y hay que, hay, hay, hay, hay que ver, sobre todo en la, en la agenda de los liberales, pues está el, el volver pues algo más de disciplina fiscal y ese tipo de cosas sí. y hay que ver, eh, que me, a mí me parece bien, pero sobre todo hay que ver el, el, el tie los tiempos en los que eso se, se sí, produce y qué, qué, qué margen dan. Pero bueno, mi, mi diagnóstico es que eh, va a ser bastante continuista digamos la, la, la, la política y que eso es, es bueno que no haya grandes sorpresas en, en, en Alemania. ¿no? Eh, quizá en, en, en Francia que es menos relevante pues la situación es un poco más incierta y puede haber algo más de riesgo de, de no pero bueno no, no, no, no, no lo tengo del todo claro y bueno espero que no, no tengamos muchos sustos políticos.